¡Nos encontramos! Voy a llevar nueces de la India para todos. Vamos a hacer nuestro típico video de un mini super Cóbrame. Va a ser un video piratita. son adentro, adentro adentro. Son dulces chocolates? Sí. Hay mucha gente. Vamos por acá. Vamos Está muy lleno, está muy chiquito. Vamos por acá porque aquí están vigientes. Chia Oye, váyanos contando. Hay quinoa, hay chía. Hay quinoa. salsas. Salsas. Esto es. Rico en omega 3. Pues es.. es de la. es de la India. No es de la India. No, ah no, no son de la India, son pecado, no es del pecado. Okay. Aquí va todo lo que conocemos. Todo lo que conocemos el dang. Este lado, ¿café? Bundy, ¿eso es el tank. Café, café, café, café, café, café, café, no es café. Tela. hay vigilantes, en tres, me ven feo, garbanzos, frijoles, ah estas cajitas son para el Happy Diwali, por el Happy Diwali están esas cajitas, Mientras puedes regalar, ah, están las, ah, están bien para dar las coquitas baby, mira, mira A ver si vemos en el aeropuerto. Estas son de. A ver si no se pueden pasar en el avión. A ver si dentro hay en el aeropuerto. Si no, pues ya. Ni modo. ¿Qué más hay aquí? Milo. Tenemos aquí. Float De Durazno. Una bebida de Durazno. Tenemos aquí. Bebidas del monte de manzana. ¿Qué más? Esto, bebida de manzana. Ah, me voy a dar vuelo porque nadie me está grabando. Lipton. Esto vale 95 rupias. ¿Cómo? ¿Cómo? Voy. <risa> espérame, espérame. Mira el colegio. Ahí están las tortillas. Ah, sí. Mira. Órale. Es del Paso. El Paso Texas será porque... Esto viene de UK. ¿Qué dice UK? acaban de mandar la marcación personal. Creo que vamos a tener que dejar de grabar. O terminar este video. Ah, sí. ¿Qué me estaba siguiendo? que había qué? Ah, sí. Vale para acá. Para acá, Chantito. acá? A ver que van a dar las pruebas. Las pruebas. nueces? de la India? Eh, ¡Las encontramos! Voy a llevar nueces de la India para todos. Eh, Sí hay. Sí hay nueces de la India. Sí existen. Sí es verdad. Ah, ¿qué hay okay, otros? Mira. Una chiquita. Okay. Okay. <risa> sí, ahí está. Ahí está. Ahora las compramos. Aceite de olivo. Y este lado son quesos. Tofu. No, no, no te más. Híjole, hay mucha marcación personal. A ver. Salsitas, miren, unas salsas de aquí. Sweet chili sauce. Leche de coco. ¿No están las bebidas de leche de mango tan deliciosas? Y de kiwi. No sé. No se van. pero bueno, yo quiero pasar para acá. Paquetas es María Lights, estas nos dieron sí. a probar. Acá no hay como pastelitos, como gancitos, y eso no he visto. Ah, mira. Eso este es para refrescarse en la boca, dice Maris. Miren aquí está mi pescado. ¿Caridad? dance. A ver. A ver, busque un filetito. ¿Es motón o qué es motón? Es no sé. Malaitica. Pollo, tandori, chicken. Malaitica. <risa> Mutón. No sabemos qué es el motón. <risa> Mira, mm. no me lloraron. Mira, me regalan así. Ah, Huelen me lloraron. Estas son como papitas. Sí, son las papitas. Que le gustaron a la Maris la otra vez que comía. Unas papitas de esas. Y aquí son especies. Bueno. Vámonos afuera. que digamos aquí.